Y nos vamos bailando esta noche, puro tribal. Bailadora de San Luis Potofi. Bailando. Andaré, mi chiquitín. Que siga compadre.